Saludos, soy Israel Banguer y en esta hora les traigo un nuevo tutorial y es de cómo traducir un texto en Word. En este caso vamos a seleccionar este texto que tenemos aquí como ejemplo. Vamos a dar clic derecho una vez seleccionado. Nos vamos a ir a, la, a esta opción que dice traducir. Vamos a dar clic allí. Y aquí vamos a escoger el idioma. En mi caso lo voy a traducir a inglés en hay muchos idiomas. Y una vez que hayamos escogido el idioma de español a inglés o en el caso de ustedes, que quieran traducirlo, en mi caso es de español a inglés. Simplemente una vez que escoge el idioma aquí, voy a dar clic en insertar y como pueden ver aquí ya está en inglés, de español, pasó a inglés. Y eso ha sido todo por hoy, espero que me hayan entendido y hasta la próxima. Chao, chao.